yo pecador yo pecador me confieso a dios todopoderoso a la bienaventurada siempre virgen maría al bienaventurado san miguel arcángel al bienaventurado san juan bautista a los santos apóstoles san pedro y san pablo a todos los santos y a vos Padre, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por tanto, ruego a la aventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista,